Hola muy buenas tardes. Hoy en las entrevistas dentro de la semana de espectáculos espectaculares contamos con Maite, que es una de las coordinadoras de una de las coordinadoras de Riga circo, una escuela de, de circo de aquí de Madrid. Buenas tardes Maite. Hola qué tal buenas tardes Isabel. Muy bien encantada de, de tenerte en esta mesa y de que puedas eso de que puedas hablar un poco de, del colectivo al cual pertenece. Eh, mi, la primera pregunta, que, que eso para las personas que no, conocen, que no conocen nada de Arriba Circo, si te llegan a, a preguntar que eso, qué es Arriba Circo, ¿tú qué le dirías? Vale, pues lo primero que se me viene es decirte que Arriba Circo es una carpa de circo. Es una carpa de circo física que está instalada de manera permanente en Rivas Basía, Madrid. Y esta carpa, pues la llevamos un colectivo de artistas que nos hemos juntado para crear y llevar adelante este proyecto, que es un proyecto eh, de circo integral. Intentamos tener un espacio para difusión y creación y educación de circo en Rivas de Madrid en Madrid en general. Es una escuela de circo, tenemos clases para todas las edades desde tres años en adelante, tenemos un espacio también de creación, de entrenamiento, y mensualmente tenemos una programación de espectáculos de también. Entonces, bueno, pues, es un poco todo lo que hacemos, y luego también hay muchos proyectos que son satélites, ¿no? Proyectos puntuales, o eh, aulas específicas, o galas solidarias, a lo mejor pues un grupo de gente que necesita un espacio para desarrollar su proyecto, como pues, nos lo plantea y si encaja, y podemos albergarlo, pues también se hace. ¿Y um, quiénes son los.? Bueno, ¿quiénes sois? ¿o qué, qué, ¿Qué tipo de profesionales podemos, podemos encontrarnos por allí? Pues las personas que llevamos adelante el proyecto somos gente que venimos de circo, de circo y de teatro en general. Eh, artistas que, aparte de tener nuestras compañías y nuestros espectáculos, pues llevamos adelante en conjunto este proyecto. O sea que tenemos diferentes proyectos de nuestra vida y este nos aune, nos auna y, y lo llevamos en conjunto. Vale, bueno, antes me has comentado un poco que eso que hay como cuatro coordinadores y luego como personas satélites que sí. que supongo que eso que bueno, interactuarán con vosotros o en claro. determinados momentos pues colaborarán con vosotros, ¿no? Con vosotros. Sí, sobre todo tenemos un equipo pedagógico de profesores y profesoras que componen la plantilla de pedagógica del proyecto, tanto en las aulas infantiles como en las de adultos, como en las aulas que se hacen fuera de la carpa, en escolares, en colegios de la zona, o aulas eh, que se realizan en diferentes sitios, como centros juveniles, o en colegios, o pues en, en actividades concretas puntuales que se nos solicitan. ¿Qué ofrecéis a la población joven? He visto que, bueno, por un lado ten, que tenéis casi para todas las edades sí. que pueden ir para allí. Sí, eh, sobre todo lo que intentamos es que sea un espacio abierto y que, y que sea un, un referente de circo más en Madrid. Eh, nosotros mm, creemos y luchamos por el circo, que es nuestra fuente de, de vida y de, de laboral, pero también es nuestro, nuestro proyecto personal. Entonces Arriba Circo pues nació con esa ilusión, ¿no? La de generar un espacio que se pueda utilizar para la difusión, la creatividad y que pues, es, esos pequeños proyectos que a lo mejor no tienen cabida o que no tienen un lugar físico lo puedan encontrar ahí. ¿Desde cuándo lleva Arriba Circos? Cumplimos 10 años. ¿10 añicos ya? Sí. Este año cumplimos 10 años. Así mm. que... Sí. ahí ya tenemos una década. ¿La, vi, ¿La habéis podido celebrar? No, no, pero está pendiente, estamos ahí maquinando ideas y cosas sí. para, para hacerlo, por todo lo alto dentro de las posibilidades sí, y de las cosas que se puedan hacer, Sí, dentro de esta nueva normalidad, y, sí. las normativas y estas que, que cambian día a día. Ya. Eh, He podido leer también que tenéis, que, que tenéis como la creencia de, de utilizar el circo bueno, y las habilidades del circo como una herramienta de, de transformación, bueno, tanto del individuo como, como de la sociedad. ¿Podrías explicar un poquillo más eh, eh, como esa, como, como esa manera de ver para vosotros el circo y, sí. y las disciplinas Sí, nosotros a, a la hora de... De utilizar el circo eh, como herramienta pedagógica, lo que intentamos es siempre eh, entender la, la educación y la pedagogía de manera integral. ¿no? De que nosotros en los niños y en las niñas sobre todo no estamos buscando sacar un potencial eh, artístico de excelencia, sino potenciar a la persona, a la individualidad de cada niño y de cada niña que entra en nuestra carpa. ¿no? Poder entender que, que, que cada uno tiene su su realidad, su entorno, sus necesidades y sus deseos. Y a partir de eso, trabajar las habilidades de circo, como el trapecio, los malabares, las acrobacias, el clown, los equilibrios, para que ellos se desarrollen como personas. Incorporar habilidades físicas, porque el circo es mm, básicamente habilidades físicas, pero sobre todo que desarrollen habilidades sociales, que se desarrollen como personas. A través del circo se trabajan... Eh, todos los aspectos sociales como la cooperación, la paciencia, eh, el esfuerzo, la constancia, la realización, los objetivos, el, el proceso y no, y no el resultado, mm. todo esto acompañado por pues, de una manera consciente mm. y, y respetuosa, sobre todo. Luego, eso es a, a nivel educativo en general. Luego también el circo es una herramienta social a la hora de, de, de lo que se llama el circo social, ¿no? Es más o menos a partir de los 80 empiezan a surgir este tipo de, de, de iniciativas en donde se utiliza el circo como herramienta social de transformación, sobre todo en grupos que están en eh, peligro de, de exclusión o de marginalidad, ¿no? A través de, de, de, de la realización física y personal que experimenta el individuo, y que se potencializa y se empodera en sí mismo, al ser una persona individual está en relación con otras personas y en un entorno social en donde eso se contagia y se, y se, y se visibiliza de manera grupal, ¿no? Un, gente, chavales o chavalas que están en ritmo de exclusión a través del circo pueden encontrar una, unas habilidades y un desarrollo emocional físico, el van a poder ahí va a posicionar de otra manera en su entorno, en su mismo entorno. Entonces, bueno, esto es como un, una cadena que se va se va desarrollando. Bueno, has comentado también antes que hacías o que habéis colaborado o que habéis hecho galas benéficas también ahí en la, la carpa. Sí. sí. Sí, nosotros el, el colectivo pues suele suele trabajar de manera voluntaria para diferentes organizaciones y diferentes proyectos eh, como pueden ser Payasos en fronteras, Payasos en Rebeldía, Caravanas Solidarias al Sáhara, hemos hecho viajes a la Franja de Gaza, a diferentes países en donde pues el circo y, y el arte pues son una herramienta de, de sanación, de sí. social, de crecimiento y desarrollo. Muy y en la carpa en sí, pues acogemos muchísimas galas solidarias que son organizadas por estos colectivos. O proyectos también de circo social. De, de, tuvimos un proyecto llamado Circo eh, Mil Sonrisas, donde pues, se acogían a, a chavales y chavalas de la zona en riesgo de exclusión y pues, se, les, se les formaba en circo para que tengan pues, ese espacio y esas herramientas. Y, este, proporcionarles un, un poco de sí, proporcionarles proporcionarle otra herramienta y otra real otra herramienta y otra realidad de claro. la que puedan de la que ellos están habitualmente claro. eh, habitualmente eso lo que tienen a su alrededor y sí. como dices eh, sí que también eso de, dentro del circo pues se trabaja una serie de habilidades de eso de, de, de estar en de estar en compañía de crear con más gente de que son, Claro, por lo general o casi siempre lo que se intenta es en cualquier proceso pedagógico de circo es finalizar con algún tipo de muestra o espectáculo, porque tenemos que, esa parte es fundamental para, para el desarrollo completo e integral de, de, del proyecto, ¿no? En donde a través de, de un objetivo, que es la creación de un número de un espectáculo, ya sea individual o conjunto, se activan un montón de de mecanismos sociales entre los mismos participantes, de colaboración, de creatividad, de, de salir del, del lugar en el donde estoy y ponerme en un lugar nuevo pues un escenario, un escenario es un lugar de reconocimiento, de, de visibilidad, que a lo mejor en otros momentos no, no se tiene, y esto vale para todos, ¿eh? para los alumnos regulares, como para el ciclo social, como para cualquier tipo de, de enseñanza, creemos que la parte de, de la creación y... La muestra es, es bastante primordial para ello. Y bueno, hemos pasado una cuarentena, una pandemia global, eh, ahora estamos en, en una fase de, de nueva normalidad, eh, ¿cómo habéis vivido todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue durante la cuarentena? Eh, bueno, no sé si estáis abiertos, bueno, si, está, si la carta está abierta ahora, si o cuándo podéis abrir. Pues mira, nosotros eh, normalmente julio y agosto son los meses que se cierra la carta, por, porque no hay actividades de clases, por el calor extremo que, que hace y también porque nosotros en, en época de verano pues, solíamos trabajar fuera y estamos trabajando en, en la temporada de verano. Eh, cuando llegó la, la cuarentena, pues estábamos en pleno mes de marzo, plenas actividades, la tarpa funcionando al 100%, y de un día para el otro pues tuvimos que cerrarlo, ¿no? Como, como se debía hacer, y lo hicimos, y como todo el mundo lo, lo ha hecho. Eh, al principio creo que como todos pensábamos que esto iba a ser algo bastante pasajero, corto, y al ver que esto se iba extendiendo y se iba alargando en el tiempo, pues fuimos tomando las diferentes decisiones que, que, que veíamos oportunas, como por ejemplo por cerrado el curso, cosa que nos, nos dolió mucho, por, justamente porque se ha quedado inconcluso un montón de cosas, sobre todo la parte creativa y la parte de muestra de los alumnos y alumnas. Eh, hemos tenido una acogida espectacular de los padres y de las madres y de los alumnos, de cuanto a, a la comprensión, la empatía, la solidaridad que han tenido con la escuela, eh, algunas se han mantenido algunas cuotas que voluntariamente las han querido mantener, cosa que les ha parecido un efecto hermoso. Y, y nada, al ver que esto, bueno, llegaba a junio y se tuvo que cerrar el curso. Luego eh, buscamos, al, al empezar las fases, buscamos alguna manera de poder reabrir, de la, de la forma que sea, y siempre controlando la, sí, la, la seguridad sí. necesaria. Y lo pudimos hacer solamente para adultos, de una manera muy, muy controlada, muy selectiva, de pocos alumnos, un forma muy reducido y de una manera muy, muy, muy controlada. Ahora mismo está cerrada y de cara al curso que viene, nosotros estamos planteando el escenario ideal, que sería abrir al 100%, con todas las garantías y con toda la seguridad, pero también estamos barajando otras posibilidades, las cuales son bastante hipotéticas, porque nadie sabe nada en realidad. No. No va a ser. Pero creo que ganas hay, creo que tanto los. Los que llevamos el proyecto, como los profesores, como los alumnos, están con ganas de, de volver. Así que esperemos por el bien de todos, no solamente sí, por el nuestro, yeah. vamos a volver a, a la normalidad más, más bonita que se pueda. Tenéis espectáculos, me dice, pero los espectáculos así abier son abiertos al público, supongo. Sí, eh, una vez al mes, eh, salvo algunos meses concretos, eh, tenemos una programación mensual. A veces se hace doblete, si hay alguna gala solidaria, pues así espectáculos número uno y sí, son abiertos al público, una entrada popular y sobre todo para, para los artistas, es el dinero de las entradas y, y nada, pues la verdad que son, son días muy especiales en la etapa porque se llena de gente, vienen muchos alumnos con sus familias o con sus amigos, entonces se, se genera una, una cosa muy bonita. Bueno, pues esperemos que en septiembre se pueda empezar otra vez y no conozco todavía la carpa, así que tengo pues que Pues estás ir. invitada cuando quieras, cuando quieras puedes venir a conocerme. Muchas gracias. Eh, y bueno, eso bueno, eh, ¿a ¿dónde podemos encontraros? Es en Rivas, vacia Madrid, me has dicho, ¿verdad? Eh, sí, estamos eh, al lado de la Casa de la Juventud, la casa más grande, que uh -huh. es en la salida del 19 de la 3. Hay una carpa blanca hermosa, y esperando por todos. Muy bien. Maite, ¿algo más que, que, que te gustaría decir? ¿Qué te gustaría pues, comentar? Mmm, no sé, me imagino que, que todos y todas habremos pasado por, por unos meses muy duros y nada, yo quiero poner un poco el acento en, en la cultura, en la necesidad de, de volver a a dar prioridad y, y ver la cultura como un bien de necesidad primaria, creo que, que todos lo hemos notado estando confinados, la necesidad que teníamos de consumir cultura, y ahora que podemos salir, siempre respetando las normas de seguridad y siempre teniendo respeto por todo lo que hemos vivido, creo que hay que animarse y hay que programar, hay que asistir y volver un poco a, a disfrutar y a valorar la cultura. Sí, que bueno, que como hemos visto durante toda la época de cuarentena, que no podíamos salir, pues eso, mucha gente ha optado al final por eso. Bueno, sí que es un, un tipo de cultura aquí delante de un ordenador y ahora pues también creo que llegaría, bueno, que deberíamos de, de poder tener más y de poder ofrecer quizás un poco más también en los sitios que, que son habituales. Sí. Eh, Maite, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y que espero que eso, espero que nos podamos ver pronto y que, y eso, si hay algún joven de, de aquí de Madrid que, que, esté, que esté interesado un poco más, bueno, seguir la página web, está todo bien, bueno, todo bien, que está todo activo, os podéis llamar, bueno, si alguien está interesado. Sí, cualquier o, persona que quiera pasarse, pues, ahora en julio y agosto no, porque va a estar, va a estar cerrado, pero tiempo. a partir de septiembre, hace mucho tiempo. Sí. A partir de septiembre estamos ahí, eh, la página web, arribacirco.com, podéis visitarla, podéis ver y nada, cualquier duda, consulta o cuando quieras, Isabel, esperamos. Venga, perfecto, pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Buenas ti. Buenas tardes a todos y a todas. Igualmente. Chao. Chao.